lógico que hoy estés tan solo Es lógico que estés tan vacío Si en la ciudad, mirando desde un quinto piso Puedes ver miles, pero ninguno está Consigo, todo está en quebrar, lo inquebrantable, todo está en reabrir, lo inapelable, todo está en romper con estructuras, hay que abrirse paso en la espesura. resultar los sueños y lógico que se te vayan cumpliendo si ya sabes nadie se incentiva en eso están dormidos no es solución dormir con ellos todo está en quebrar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 Todo está, está inquebrantable, todo está en quebrado, en todo está en realidad.